<Silio> bueno chavales, vamos a quién en un nuevo vlog y hoy vamos a ver cuánto pagaría Tag por un de látex Fuera de que estaba Attack No bro no, yo no voy a hablar contigo Por qué, pero Ni por qué Hoy se puede hacer realidad Plea Real Madrid por Sabana ¿no? Arsenal Fútbol Club As Arsenal Fútbol Club ¿Eres del Arsenal? Eh, Y mi Jordan Porque mis Jordan? son mías! <risa> Encima ¿Estás? No. Bro, di por qué no quería grabar eh, Mi, escena, mi calcetines Mi camiseta bro. Bro. bro, una cosa, una cosa Fuera caña Hostia, ¿cu ¿cuánto vale todo el fit, bro? No sé, mira Camiseta robada de Ruby. Calcetines los llevo al revés No os preguntéis por qué ¡Uh! mi pantalón Lakers <risa> ¡Cabrón, lo Bulls. ¡Claro! Creo que va a 60 190 Calcetines robados. De mí. Outfit X -x -x. Yo soy un chaval que en esta habitación Bro, que me des, no, des una cena. Bro, pero ¿de, qué? ¿De cuándo te debo una cena, bro? De la puta Epic, bro ¿Le debo una cena de la Epic y me la, y la pide ahora, bro? Lo más tocho de esto es que yo vivo en esta habitación y tengo mi ropa en una maleta Pero porque te da pereza deshacerla Bro, mi maleta sí que también es la. Sí sí la No, es el ese chico de... Parece un bloque de hielo, parece un bloque de hielo ah. <risa> Es un tiktok Cómo? como... Hazlo, hazlo, hazlo para toda la claro. gente Dame, Rubi ah. Me voy, me desmace Yo también me voy Por la de coñas es que sí te voy a ganar ahora. Bro, Ataque se queja porque siempre le he Hostia, chuso, bro De chill Sí, sí, sí, sí, sí Me <tose> <tose> La gente se mira así ¿qué está pasando? Pero me mi mascarilla bro. No, bro, vamos a ver, que me a mi mascarilla Mi mascarilla Es que va a también, para que ser así Bro, ataque, explica lo que pasa ayer. En el baño No pasa nada <tose> se cagó fuera del váter Eso fue muy <risa> lamentable Mentira, la verdad ¿Quién hace eso? Y dejé la pizza al lado. En la pizza, la caquita No, mira ¿no? es... <risa> Los chavales los cuando cagábamos nos la quitamos y la dejamos... Sí, no Yo lo que hice fue cagarme en la mano y la dejé luego así, ¿sabes? la mm -hmm. puesta y nada, chavales, ahora no sé dónde iremos, creo que Plex ha preparado algo como de, no sé, alguna cosa rara Pero en principio vamos a hacer algo El vídeo de ayer fue bastante bien, no fue mal Podéis verlo ahora mismo, lo tenéis en el primer link de la descripción Por si no lo habéis visto Todo ready Todo ready, motherfucking Plex está haciendo un, un, un gesto un poco raro ¿Qué dices? ¿Sí? ¡Cantimplora! Eh, estamos pues en casa, nos hemos levantado hace poco. Sí, sí, pero es que estamos partidísimos. Yo me he levantado a las 10. ¡Mentira! ¿Verdad? Estamos Plex, Attack, Jaime, Ruby. ¿Quién es? Carmen. ¿Qué pasa? ¡Bro! ¿Qué? A ver, escuchamos. <risa> vamos, vamos. Espera, es que esto se va a caer ahora. Uh, ¿Vamos o no, bro? Bueno, vámonos, vámonos. Leps yo me estoy viendo ya, <risa> bro. Mira. <risa> Chavales, lo más grave es eso. Con zapatos, con zapatos. ¡Lo! <risa> y, ya, y ya mira, ya mira. Hey, hey. Oye, me estoy conviendo la cámara. Pero ¿por qué ahora has valido, tío? Las cabriñas. Toma, ahora. A ver, ¿qué cogemos rápidamente? Tú, cojo cartera. Coge cartera. ¿Quién coño se compra esto? Dimas por sol. Sí... <risa> no, no, <no>. <risa> Son sin hueso. <risa> ¿Por qué? Rubí fuera coñas, ¿qué vas a hacer ahora? Porna, night. Ario. Ario. Qué brava, se de mi <risa> Y chepa 05. <risa> la canción de Pecal de Farruco. No, si cerda. sabes que mi cero tiene más seguidores que tú. Y era no, mi cerda ¿Cuándo tiene su cerda? Y tiene 20k. Y tiene ¿En una ¿en canción serio? de Farruco dedicada. Tiene un seguidor que es una cerda. Trueno, ¿Y ese eh? coche, bro. Aquí tenemos a Rebu. Eh, Rebu. ¿Dónde nos vamos a llevar hoy, bro? A ah, alto piquete italiano. <ríe> eh, está guapo, eh. Tiene flow el coche, eh. Sí. Eh. importa que salta el Tenemos <ríe> Rebu, sabe, rebu sabe. Si acabamos de volver de un sitio súper extraño Estábamos de repente en una ganadería, bro En un sitio, una granja súper grande De repente, Plex, se le ha ocurrido la maravillosa idea De soltar una vaca rarísima No sé cómo se llama ahora mismo Pero tenía unos cuernos y una todo vaca, bro. Era una vaca ¿Era una vaca? Sí, era como una vaca cría Y de repente... Plex empieza a correr, empieza a correr, lo veréis en el vídeo, Plex una locura, casi casi le pilla, al final hemos conseguido meterla. Y madre mía, vaya tarde, tío. Nosotros que pensamos que íbamos a ir a un centro comercial y habíamos acabado y en, en un bosque encantado. <ríe> en un bosque encantado, con los el duendes. El Conde Drácula por aquí vigilar, chicos. Bro, pero es que es una locura, tío. Os dejo con kitkeo. Vale, chavales, ya hemos llegado a casa después de eh, estar perseguidos por una vaca enorme Y nada, ah, aquí tenemos a Ruby Hola. Llego, ¿Qué haces, bro? No, pues estoy haciendo una comida bastante fitness Soy como un Corbacho, esto tiene 50.000 calorías, esto otras 20.000 Y esto es un servicio proteico que se hace así, pues mira Automáticamente Fuertísimo, ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Es de Tarragona, Sí ¿Eres de Aragón Sí, mira Espera, Puedo no, no, no, no. confesar que no estaba grabando, pero he quitado un chorizo a Ruby. Pero ya era hora, bro oh. La primera vez de la semana que se ducha oh. Bueno, chavales, si os preguntaréis ¿Qué vamos a hacer hoy? Como está viendo en el título Básicamente vamos a hacer Si me hacen reír la gente de la casa, les tendré que dar 100 euros Vale, chicos, ha pasado exactamente un día ¿Qué pasa? Que llegamos de lo del vídeo de Plex y llegamos reventados Así que no puede grabar más, pero bueno Vamos a ir a ver de Ruby que se cuece algo tocho pues mira, me sincronizas el audio Para poder bailar y luego pues Perramos juntos, ¿sabes? Pero es un caracón Bro. La verdad, la eh, chavales, sabéis que tenéis que hacerme reír Y si me hacéis reír en un minuto, doy 100, pavos, ¿no? Uf. Así que os dejo, 5 eh, minutos, para que cojáis un vídeo O vale. si queréis hacerme reír, en plan, tenéis que hacerme reír 100%. Si me hacéis reír... <risa> no, no, no, pero... No, no, <risa> No, pero fuera coñas Mosca ¿Qué es eso, bro? Es mi mosca. Qué dolor Ah, es de la ella Os dejo que busquéis o vídeos o lo que queráis Que me pueda hacer reír <risa> Vale, ah, el... voy, voy, voy Vale, ah, voy, voy, vamos con mi cámara aceite, bro? No, ¿Qué? ¿Aceite? ¿Qué? ¿Aceite? Vale, chicos, empezamos con un 64, Rubi ¿Cómo vas a hacer reír? ¿Cómo crees que me vas a hacer reír? Estoy buscando a ellos. Dame un segundito <risa> <risa> <risa> Vale, quiero enseñaros el vídeo <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Hija de tía. puta Es que no sabía que esto te iba a hacer reír. Vale, pero ahora te entrego los 100 pavos, bro No, no, ahora no Ya, bro <risa> Corre, bro <risa> Qué cabrón, bro, es que es un cabrón Bueno, chicos, siguiente participante Yo soy Flex en el chat Tengo un vídeo preparado Ya lo sabéis lo que tiene que hacer O sea, sabe que si gana, si me hace reír, 100 pavos Claro Te renta los 100 pavos Vamos allá Es con vídeos siempre Puedo hacer Puedes hacerme lo que tú quieras ¿Cuánto tiempo tengo? Un minuto Vale, una, dos... ¡Míralo! ¡Uf! no creo! ¡No creo! Acabo de saltar la Es su cara de saltar <ríe> ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Abre! la vaca, que estoy grande <risa> Ya debo ya, ya 200 pavos. Bueno, ahora atrás tengo, bro. <risas> Qué locura, bro. Qué cabrones. Vale, chicos, siguiente participante: Loris de Segovia. ¿Qué pasó, mi hermanito? Vale, enséñame un vídeo, bro, y te doy 100 pavos. Si me hace reír. Vale, es como me haga reír ya 300 pavos. ¿Lo tiene preparado ya, chicos? <risas> Solo, Pero me he reído, solo? tío, qué puta locura, bro Me he porque el móvil ha empezado a adelantar solo, bro, solo, bro? Bueno, bro, ya llevo debo 300 pavos en esta casa, chavales Me quieren arruinar, literalmente Pero bueno, falta el último integrante de la casa, que es Attack04 Vale, chicos, tiene el vídeo ya preparado, me lo va a enseñar Y si sí. consigue hacerme reír, se ve a 100 pavos O sea, sería un pleno Plex me ha hecho reír, Lori me ha hecho reír y Ruby me ha hecho reír Así que, por favor, Attack, no te portes mal vale el vídeo es un vídeo de una rana que nos encontramos en mi casa, ¿vale? Y atento, eh. Mira, <risa> mira, mira, mira la Y la rana en Me, me toca saltar la rana. Tío, bro. Yo llevo 400 pavos, bro. ¿Qué ha pasado, bro? Bro, pues que Adrián se porta mal. Adrián se porta mal conmigo. Es que Adrián, desde aquí te decimos que corta mucho los vídeos. O sea, sí, mucho. Adrián, muy mal. Tío, me tiene que poner malo, tío. Me, que me... Que, no sé, malo, bro. Malo. malo. Bueno, que en su cuarto de pie. <risa> <risa> vamos a ver antes Lunes, de nada. Muy ¿Por qué está esto así? Ah, porque están aquí matándose. Nos lo ha rega Se lo ha regalado un suscriptor, creo. Pues lo. Está todo lleno de caca. Caki, <risa> caki, Kakuki. Y, bro, literalmente esta pecera es una locura. Mira, hay, hay peces nuevos, bro. Quiero enseñar yo. Hostia, es verdad. Mira, literalmente ese es nuevo. Ese azul es nuevo, bro. Ya, sí, sí, sí. Era de mis favoritos. Ahora, ¿Cómo corre? O este, chavales. Creo que mi favorito dos es este. ¿Y este? Mira cómo Dios, es un chupón. chupón. Es un chupón. Ala, Cristiano, cómo oh, chuca. ¡La